inclusiva está disponible gratuitamente para las personas sordas o quienes quieran aprender el lenguaje de señas. Las barreras de lenguaje a las que se enfrenta este sector de la población son gigantescas, no solo al vivir en un entorno que no cuenta con las señaléticas adecuadas para ellos, también la comunicación con personas de otros países, pues en cada lugar existen distintos lenguajes de señas. Jonathan e Iván son dos hermanos quienes, al darse cuenta de la problemática, decidieron crear desde cero la aplicación Johnny Badev. Yo solo aprendí programación, mucho. Tuvo que aprender mucho programación para hacer la aplicación. De desde el año 2016 comenzaron con este proyecto. Actualmente ya funciona al 100% para aprender diversos lenguajes de señas. Cuatro idiomas. El alemán, el alemán, el inglés, el francés y el español. Que ellos tengan más oportunidades, las mismas oportunidades que tenemos los oyentes, que las puedan tener ellos como personas sordas, que puedan viajar, conocer personas, estudiar en otro país si quieren, casarse de hecho con personas de otro país, pero siempre y cuando entendiendo el idioma, porque cuando ellos viajan sin saber el idioma, pues ahí está la barrera de la comunicación y pues es muy difícil para ellos. Dentro de Talent Land, además de concentrar los conocimientos más avanzados en tecnología, también exponen alternativas para favorecer la inclusión de las personas con alguna discapacidad. Con imágenes de César Vallecillo, Karina Fuerte, Las Noticias N+. más. Hola familia Casas. Hola. Me gustaría mucho saber qué piensan de la aplicación y de lo que vieron. Es una una herramienta muy buena que puede ayudar a muchos Esto puede llegar a muchísimas personas. Fabuloso, la verdad. Ojalá más países se unan y poder desarrollar este proyecto en grande. Muchísimas gracias. gracias. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? La aplicación Univadé, en mi punto de vista, es más fenomenal. Porque a veces no creemos que esto sea un tema que nosotros tenemos que vivir. En mi punto de vista, soy de una agencia de viajes y quiero que mi agencia sea 100% un proyecto. Y me urge que Univadé ya salga en serio, aparte de yo como CEO de punto viajero también me interesaría que todos los días supieran Lo que has visto hasta ahora pues me parece una idea muy innovadora. La verdad es que yo creo que todos tenemos algún familiar que tiene este tipo de capacidades distintas y es algo que a nosotros nos ayuda a conectar con ellos. yo Estoy muy satisfecho, me encanta. Muchísimas gracias, esperamos que lo sigas. Y bueno, hola César y Fernando, eh, me gustaría que me pudieran decir. Un breve comentario, ¿qué les pareció la, lo que vieron de la aplicación? Sí, sí. Sí. La aplicación, la verdad, me gusta mucho. La interfaz es súper amigable, veo que está en el cuatro idiomas y ya me comentaron que va a ser más. La verdad, es sistema... un Más personas, ¿no? eh, La verdad sí me interesa aprenderle un ellas, desconozco del de tema, pero sí me causa impotencia que otras personas no se puedan comunicar. Sé que esta aplicación puede ayudar a, a cerrar esa brecha, entonces me gusta mucho la idea. Ay, muchísimas gracias. Sobre todo este tipo de aplicaciones, ahora que el mundo quiere más que nada. Obrigado, De esta manera que esta aplicación les ayuda a Lo que ellos tienen de problema, podríamos decirse Para poder ayudar a las personas a entendernos En caso de tener alguna emergencia Saber qué significa cada una Vienen ahorita en cuatro idiomas Pero sé que se van a agregar más idiomas Para tener mayor comunicación en el mundo ahorita los básicos que son los universales Son los que la verdad son muy completos Y me convence mucho la aplicación Hola Juan Pablo Me Hola. gustaría preguntarte ¿Qué te parece la aplicación que estás viendo? Este, si tú crees que es de mucha ayuda o ¿Cuál es tu idea de lo que está haciendo hasta ahorita? Me parece una idea muy innovadora y eso nos hace entrar conciencia a todos de que debemos incluir a todas las personas en cualquier tipo de ámbito económico y darnos la oportunidad a todos de tener las mismas oportunidades. Esta aplicación es una demostración de que a otros les vamos a brindar el poder de poderse comunicar. Como actualmente todos podemos hablar en diferentes idiomas, ahora podemos ayudar a estas personas con esta aplicación de que se puedan comunicar de una manera libre. Para mí se me ha hecho una de las mejores ideas que he visto porque incluye un sector. Hace falta mucho apoyo. Para mí es una excelente idea y va a ser una gran aplicación en unos años. Muchas felicidades a los creadores. Muchísimas gracias. Aquí está uno de los creadores.